Hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas fines a ella. El día de hoy vamos a ver uno de los videos que por votación se seleccionaron. Teníamos el video que era de Nikola Tesla con Thomas Edison y teníamos el video de Steve Jobs con Bill Gates. Como podemos ver, ganaron. Lo que tiene que ver con la tecnología en este caso, Bill Gates y Steve Jobs. Solo sea, se obtuvo un voto para Thomas Edison y Nikola Tesla. Por tal razón, ese es el video que veremos el día de hoy. El día de hoy vamos a ver comparaciones y diferencias entre Bill Gates y Steve Jobs. Vamos a analizar estos dos grandes de la tecnología que contribuyeron notablemente en los cambios de lo que tenemos hoy, actualmente. Empecemos con los nombres de cada uno, Bill Gates, Bill Gates se llamaba o sea, William Henry Gates III, mientras que Steve Jobs se llamaba Steven Paul Jobs. Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955, mientras que Steve Jobs Nació el 24 de febrero del 55. Quiere decir que ambos nacieron en la misma en el mismo año. Ahora miremos su procedencia. Bill Gates se encontraba ubicado en Seattle, Washington, mientras que Steve Jobs se encontraba en San Francisco, California. Número 3, estudios. Bill Gates se encontraba estudiando en la Universidad de Harvard mientras que Steve Jobs estudió en Red College. Podemos ver que aunque ambos estudiaron en dos universidades, ninguno terminó sus estudios, ni Bill Gates los terminó ni Steve Jobs, ambos no terminaron los estudios universitarios. ¿Con quién trabajaron? Bill Gates trabajó con Paul Allen, mientras que Steve Jobs trabajó con Steve Bodner y Donald Wayne Número 5 ¿Qué religión practicaba. Bill Gates era budista, mientras que Steve Jobs era agnóstico Dos religiones muy diferentes Número 6 Cantidad de hijos que tuvieron Bill Gates tuvo tres hijos, mientras que Steve Jobs tuvo cuatro hijos Número 7 sus primeros trabajos. Bill Gates trabajó en Honeywell y Mintz, mientras que Steve Jobs trabajó en Hewlett-Packard y en Atari. Número 8. ¿Cuándo fundaron sus empresas? En 1975, Bill Gates fundó Microsoft, mientras que Steve Jobs fundó Apple en 1976. O sea que se llamaron un año de diferencia. 9, principales empresas que trabajaron, Bill Gates trabajó en Microsoft y Corpins, mientras que Steve Jobs trabajó en Apple y, y trabajó también en The Walt Disney Company. Número 10, obtuvieron su primer millón de dólares, Bill Gates lo obtuvo a los 30 años, mientras que Steve Jobs lo obtuvo a los 25 estaban a ser millonarios, Bill Gates empezó a ser millonario en el año 1986, mientras que Steve Jobs empezó a ser millonario en el año 1975, o sea que se llevaban 10 años de diferencia, donde ahí aparecen los rumores de lo que pasó entre Microsoft y Apple. Número 12, su primer producto estrella. Para Bill Gates, su primer producto estrella lo concibió en el año 1985 con el sistema operativo Windows, mientras que Steve Jobs obtuvo su primer producto estrella en el año 1976 con el Apple Computer. Ahora veamos la número 13, posicionamiento. Bill Gates fue presidente de Microsoft Presidente de Corbis y de igual forma fue copresidente con su esposa Melina en la Fundación Gates. Mientras que Steve Jobs fue CEO de Apple, CEO de NEX y propietario de Pixar. Número 14. Su jubilación. Bill Gates se jubiló el 27 de junio del 2008. Mientras que Steve Jobs se jubiló el 24 de agosto de 2000. Antes de pasar a la última comparación entre estos dos grandes, quiero hacerles una invitación. Para el próximo video de curiosidades, quiero poner dos temas para que ustedes elijan. El primero es fraudes o plagios que se desarrollaron en las matemáticas. Y el segundo video es es inventos o descubrimientos grandes que se han ocurrido gracias a las matemáticas. Quiero que por favor me dejen en la cajita de comentarios cuál es para ustedes el video que debería seguir en esta parte de curiosidades. Ahora sí, veamos la última comparación. Número 15. Para cerrar, voy a dejarlos con dos frases de superación personal. Una de Bill Gates, muy interesante, y la siguiente de Steve Jobs, cada uno a su manera de ser forjaron un grandes imperios, entonces quiero que por favor lean estas frases que les pueden servir mucho en cada una de sus vidas. Con esto concluimos este video. Si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales, de igual forma dar me gusta y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves